Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en Cortilandia, Cortilandia, el segundo día de las obras. Vale, pues parece una gran mola esto, mira. Una mola, pero con la pantalla, la pantalla parece que yo creo que va a decir, ¿qué canción quieres escuchar? Y luego creo que esto va a ser otra gran mola y esto otro, pero la cosa que pasa es que parece que los erizos van a ser los que tocan la música porque yo no veo vinilos dentro. Y luego hemos venido y nos hemos llevado un poco de chasco porque... Están paradas y ahora mismo me están cayendo unas gotitas que no me gustan nada, parecen lluvia y bueno, ha estado un poco nublado y luego aquí tenemos el corte inglés muy bonito, solo que hoy hemos venido un poquito tarde y luego yo creo que el vídeo que hice el otro día con lo de robando las torcas y subiéndome a la grúa, pues lo han visto y han dicho, pues mira lo que te vamos a hacer a cambio Si subirte a la grúa, pues toma grúa, ahí a lo, a lo alto a lo alto, pero sin nada, sin mover luego el corte inglés, luego ahí y esto aquí abajo con las... ¿De ¿Qué creen que será la temática este año? A ver, ahí tenemos un erizo y hay otro. A lo mejor es un musical de animales, porque dijo el de la oficial que no era un bosque, sino que era otros animales. ¿Quién sabe? Unos animales tocando música, una orquesta como los de los pingüinos. Y no, yo creo que los escaparates ya lo están preparando. Y como os conté en el otro vídeo, ahí no como, si, como son las oficinas y la octava plata, bien, no sabían ni que existía. Y luego la séptima... No puedo pasar. ¿Por qué? Porque si le doy al ascensor, que no tengo no me dejan pasar, porque se paga la luz. Y luego las, la, lo que son las escaleras no existen. Y luego ya desde la quinta planta ya, ya están cortadas y no puedes subir. Y bueno, ahí está la caseta de música y ahí está el toro mecánico. Pero hoy han traído dos. Es una cosa un poco rara. Ahora entra un los de inglés que nos enseñamos Ahora mismo estamos en la planta 0, ¿vale? Vamos a ir a la 1 y así todo el Gran baile Aquí la demostración de que no podemos subir a la planta séptima, pero ahora lo demostramos de verdad con los botones ¿Ves? y si le da a las 7 no hace nada le doy le doy y no me deja solo me deja subir a las 7 bueno eso y además aquí en el cartel se nota que la han recortado porque se nota el corte y dice se... toda esta la de los juguetes y además la octava tampoco está y esta como mujeres de ropa y de las escaleras tampoco van. ¿vale? Van las escaleras para subir andando a la siguiente que está encima de mí. Mira lo que Me acerco porque luego no lo creéis. Bueno, ya da igual. Si sí, total, en el corte inglés de callao sí que hay juguetes. Así que luego miramos. Bueno, pues aquí estamos en Cortilandia por la noche, lo mismo voy a decir, aquí está un erizo, una grúa, que creo que como han visto en mi vídeo, han dicho, pues ya no se va a subir, la gragón, la mola esta, yo creo que este año en vez de elegir el, el vídeo te dicen qué canción quieres en modo digital, y luego los demás erizos, en vez de, son las más pequeñas, solo que en vez de elegir tú la canción, te la tocan ellos. Yo creo que es eso, este año Cortilandia es muy bonito, pero no avanzando las obras. Bueno, madre mía, las campanas, las campanas. Hace un año se estaba estrenando Cortilandia en 2022 con las campanas, ¡tolón, en el castillo de madera! ¡Biu!